Yo sé que a ti te gustaría terminar tu jornada laboral y no sentirte cansado y tampoco con mucho estrés. Entonces para eso es importante que puedas conocer las pasos activas, eso te va a ayudar muchísimo porque va a disminuir el estrés, va a disminuir la tensión muscular, va a disminuir la ansiedad y el cansancio tanto físico como mental. ¿Qué son las pausas activas? Serán una forma de promover la actividad física como hábito saludable. Mientras tú realices tus pausas activas en tu jornada laboral y tengas un hábito para realizarlo, sé que lo vas a realizar no solo en tu área laboral, sino también en casa. Y eso va a ser importante porque vas a tener tú esa forma de realizarlo y vas a poder enseñar a papá, mamá, hijos, familiares, ¿no? Y eso les va a ayudar también a ellos. Entonces, las pausas activas van a disminuir el estrés, la tensión muscular, el cansancio físico y mental, la ansiedad, van a mejorar la postura, van a fortalecer la circulación y aumentar la eficacia en el trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuánto tiempo te va a tomar hacer las pausas activas? Las pausas activas solamente te van a tomar entre 5 o 10 minutos, nada más. 5 o 10 minutos le puedes dedicar dentro de tu jornada laboral, realizar estiramientos en tu sitio, dentro de tu sitio de trabajo es muy importante. Como te dije, vas a poder aumentar la energía con esos simples estiramientos y vas a mejorar la postura mientras estás en tu escritorio. Entonces. Vas a levantarte, yo te invito a que te puedas levantar a realizar las pausas activas conmigo y puedas conocer un poquito de qué es lo que vas a hacer en tu sitio de trabajo. Listo. Para poder realizar las pausas activas, lo que ustedes tienen que tener primero es un orden. Orden para poder realizar. Entonces, vamos a comenzar cefalocaudal, Vas a comenzar desde la cabeza y vas a terminar en los pies. Vas a comenzar primero con un movimiento... De cabeza, vas a después de hacer respiraciones, vas a colocar la cabecita de lado a lado, de derecha a izquierda, y contando 5 segundos, ¿sí? 3, 4, 5, listo. Posterior a eso, vas a hacer movimientos igualito, con la cabeza de adelante hacia atrás, perfecto. Movimientos con la cabeza de adelante hacia atrás, 2, Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora vas a hacer movimientos circulares. Acordemos que esos ejercicios, como esta zona puede ser que esté contracturada, tenemos que hacerlos despacio, lentos. ¿Sí? Vas a hacer movimientos circulares con la cabecita. Cinco segundos también. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Ahora para el otro lado. Una. Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora vamos a seguir bajando. Vamos a bajar y vamos a hacer hombros. Vas a subir tus hombros y bajarlos. ¿sí? Subes y bajas. No te olvides de la respiración profunda por la nariz y la boca. Cinco segundos. Tres, cuatro, 5, perfecto. Ahora hombritos de adelante hacia atrás. ¿Sí? Hombritos de adelante hacia atrás, 5 segundos. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos bajando y ahora con lo, que es, con lo que es las manos. Vas a colocar tus dos manos hacia adelante y lo que vas a hacer es este movimiento. Bajas las manos, las subes vuelves a bajar y las vuelves a subir 5 segundos 3 4 5 perfecto ahora vas a hacer puño si ¿Sí? vas a hacer puño y vas a abrir vas a hacer puño vas a abrir 2 3 4 5 perfecto ahora lo que vas a realizar es movimientos en la cintura vas a agarrar la cinturita y vas a hacer movimientos circulares o bien a la derecha o bien a la izquierda tú ves 5 segundos de, esa, de la misma manera con las que hemos estado haciendo los mismos ejercicios tanto en el cuello, hombros, brazos y manos ¿Sí? ahora para el otro lado 5 segundos más 3 4 5 perfecto, seguimos bajando ¿Sí? Vamos a comenzar a, con las piernas, con las rodillas. Levantamos una rodilla, bajamos. ¿Sí? Dos, tres, muy bien, cuatro, cinco. Listo, la otra. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Terminamos todos nuestro estiramiento con respiraciones respiramos por la nariz levantamos nuestros brazos y botamos por la boca respiramos por la nariz muy bien y botamos por la boca perfecto, una vez más respiramos por la nariz perfecto botamos por la boca 5 segundos 4 Respiramos por el nariz, botamos por la boca. Muy bien, Esos ejercicios los puedes realizar, no te va a tomar más de 5 minutos y puedes relajarte, vas a recuperar la energía y vas a comenzar a trabajar de la mejor manera. Una vez que termines de realizar las pausas activas dentro de tu sitio de trabajo, va a ser excelente. Ahora vas a poder seguir realizando tus labores de la mejor manera. Tómate un descanso y mejora tu energía. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.